Estamos esperando el fallo de la Corte, entendemos que no procede, que ahí no hay... Los jueces han sido imparciales, no hay parcialidad, han dado decisiones bajo la norma y que son asuntos que la defensa está buscando para dilatar el proceso. Es simplemente eso. En numerosas ocasiones, los abogados de eh, Mario, Marcos Martínez, la población ha sido entiende que son estrategias dilatorias.